13, ey, Nuestro mundo ey, llegó, área grande ey, jugó, ey, noticias ey, y mormón, combate zapatísimo, levanta las manos, llegó el verano, levanta las manos en verano. El verano llegó, el color al cuerpo, todo se prendió, afuera lo malo, lo bueno no para, me ve la cartera, menea los dos, uh, prende los canales, sintonízalo, 13 y 11, la generación, pendiente, pendiente la programación, zapatísimo, premios y diversión, ya yeah. uh,